El mejor de todos. El mejor de todos. Llegó Lionel Andrés Messi. Finalmente se, re, se acaba de reincorporar a los entrenamientos del Paris Saint-Germain. Luego de tener una licencia un poco más extendida por eh, ser campeón del mundo. Sí, básicamente. básicamente. Porque es Messi. Y el que puede, puede. Recordamos que terminó de jugar el 18 de diciembre. Luego de un año que fue bastante largo. Sí. Donde no tuvo vacaciones. Terminó de jugar el 18 de diciembre, por esto es que eh, los directivos del PSG extendieron un poquito más sus vacaciones. Ayer viajó en avión privado, hicimos el seguimiento aquí en Ola Mendoza. Sí. Finalmente llegó en horas de la mañana y se acaba de reincorporar a los entrenamientos del PSG, que ya en, su, en la cuenta de sus redes sociales está mostrando esto, está mostrando minuto a minuto la llegada del campeón del mundo. Mira, esta es la cuenta de Twitter del Paris Saint Germain, lógicamente en español. Y vamos a ver algunos videos y algunas fotos que ya están subiendo de Leo Messi en el entrenamiento. ¡Qué Acá, por hombre, ejemplo, chicos! Claro, qué hombre. Eh, sus compañeros le hicieron el pasillo del campeón, sí. algo característico dentro del ambiente del fútbol. Él pasa caminando por el medio de sus compañeros. Ahí vemos el video un poquito más abajo, donde todos lo felicitan, todos los saludan. Le dieron una pequeña distinción. Eh, Pareciera ser un trofeo, no se alcanza a ver bien qué es lo que le entregan a Lionel Messi Y más abajo se ven los saludos con el resto de los jugadores Entre ellos Neymar, que es su gran amigo claro. dentro del plantel del PSG ¿Quién todos, no está presente? Todos ¿Quién? preguntan un nombre todos sí, preguntan, claro. Claro. ¿Dónde sí, está, está Mbappé? ¿Dónde está en Mbappé? Bueno, Mbappé recordamos que fue el proceso al revés Claro, los grillos, fue el proceso <risas> al revés Mbappé terminó la Copa del sí. Mundo se reincorporó al PSG, jugó dos partidos sí. y luego le dieron licencia Ay, qué justo. así oh. que junto a él con Hakimi, que es eh, jugador marroquí también que llegó a los últimos partidos del mundial porque juega el tercer y cuarto puesto con Marruecos, que quedó en cuarto puesto también está licenciado junto a Mbappé lo último, Paris Saint Germain juega eh, el viernes eh, partido de la Copa de Francia, 32 avos. Entendemos que Messi no va a jugar, no va a jugar. todavía, o probablemente no es titular al ser un equipo menor y un partido de no tan importancia. Claro. Y recién se reincorpora a los entrenamientos, pero ya el miércoles que viene sí si enfrenta al Angers, al último de la Liga Francesa. Y allí seguramente veremos a Messi. Y además veremos si hay un homenaje especial que le preparen ya en el estadio cuando se presente con todos los hinchas del club parisino. Así que él claro. eh, estaremos informando aquí en Alamandos. Muy bien.